El vídeo de hoy no te acerques a mi nido. Porque te metes ahí tan escondidita, eh, pollita. Te metes ahí a poner huevos, hija. Bueno, pues vale, con las patitas para allá, para enturrar. Me vas a dejar hacer el vídeo tranquila Vale, gracias De los creadores de Noto que es mi nido Viene el te vas a enterar Que paliza te voy a pegar Escúchame, escúchame Déjame Déjame ay, Que me va a pegar picotazos hasta que me arranque una mano Coño Ah, au, jolín, au No, ¿Cuántos huevos te estás quedando tú, tía? ¿Que te has quedado siete u ocho? Pero es que esos huevos son tuyos, ¿los has puesto tú todos? ¿Y por qué son blancos? ¿Pero por qué te quieres esconder ese huevo? Escúchame A ver, escúchame. No podéis esconderos esos huevos eso no es un nido. No te puedes poner ahí a calentar los huevos y dejártelos escondidos. No pongas así el ceño, que te estoy viendo el enfado que tienes. Mira el enfado que tiene. ¿A ¿Veis cómo tiene las cejas? Está enfadada ahora mismo. No puedes ponerte ahí a guardarte los huevos. ¿Me has escuchado? Así que haz el favor de levantarte de ahí. Se puede saber... ¿De dónde se ha sacando tus huevos, tía? ¡Qué hey, macho! ¿Cuántos huevos tienes? No lo entiendo No me quite los huevos, parte 4 Por favor, por favor ¡Au! ¡Esa ha picado! A ver Ya sé que te he enfadado, ¿vale? Sí Sí. Y el enfado se contagia. Solidaridad en el enfado.